Fue levantada la tarde de este miércoles el paro huelgario que organizaciones comunitarias realizaban en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís en demanda de varias reivindicaciones. Bueno, como ustedes saben que este movimiento huelgario fue programado por 24 horas. Nosotros no teníamos el más mínimo interés de que la huelga continuara más allá de las 24 horas, pero fruto de la indiferencia de las autoridades, que no dieron, no dijeron presente, ni vinieron, ni van a venir. Entonces lo único que vino fue la policía, que nada más viene a esta comunidad de cuando hay actividad de protesta, pero que en otro momento que quizás se necesita, no aparecen, no vienen a, como ellos que son, de, que, que defienden la comunidad, de ahí ellos no le importan la comida, nada más vienen cuando hay huelga. Entonces nos apresaron ayer, unos seis jóvenes, además de la tanta bomba que tiraron, algunas callantes en la galería y más que cina. Fue pues por eso que este movimiento se, pro, se prolongó por más de las 24 horas y continuó el día de hoy, que todavía está vigente. Y otros barrios se movilizaron también, hasta para que, estamos ¿Sí? lo que soñaban los presos, que nosotros no levantamos ninguna huelga con, con personas presas. Y como ya nosotros logramos que lo pusieron le ahora nosotros el movimiento termina aquí ahora, pero no es que termina, hoy termina, nosotros nos preparamos para una huelga ahora del próximo mes que va a ser municipal y cuando viene a haber más que municipal de muchos pueblos, porque las autoridades no son indolentes y no le hacen caso a las comunidades, entonces como no le hacen caso a las comunidades, nosotros nos vamos a preparar para hacer un movimiento de mayor contundencia, pero que sea municipal y que sea de más horas, o la sea de 48 a 72 horas. Y NTN, Robinson Polanco.